muy buenas tardes hortalmaníacos ya me veis aquí trabajando hoy aquí en el en el huerto para no variar voy a dar la vuelta a la cámara y ahora os enseño lo que estoy haciendo vale a ver. bueno pues aquí está lo que os he dicho que estaba haciendo ya veis aquí el bancal aquí trabajando un poquito ya he venido una semana antes le he dado toda la vuelta Toda esta parte está ya lo que es eh, dada la vuelta por segunda vez y abonada con, con el compost que yo he hecho. Solo me ha dado hasta aquí, hasta donde lo veis más seco. vale. Y de aquí para allá estoy abonando, voy a hacer un abono verde con trigo de espelta. Ahí le tenéis el trigo de espelta. Es gordito, es ecológico, está sin, sin desgranar Viene todavía con la, con la primera cáscara Ahí, ahí lo veis mejor Vale, pues eso es El trigo de espelta A ver si le puedo quitar la, la cascarilla primera Vamos a ver si puedo con una sola mano hoy no he querido traer el trípode porque ya venía bastante cargada y sin coche, pues es lo que hay vale, pues ahí le tenéis el grano a ver que enfoque bien la cámara ahí veis, está la, la otra cascarita que lleva pues este es el, el grano del trigo de espelta que qué aporta os lo iré dejando por ahí en, en locución en voz en off para que lo vayáis tomando notas y tal ¿qué aporta? pues hacer un abono verde así, ligerito más o menos, porque está bastante pobre esa parte va a estar bastante nutida porque aparte de que tiene el compost, tiene también eh, algo de, de humus de lombriz, no es que tenga mucho, pero tiene muy poquito ¿vale? tiene también esto el trigo de espelta, que ahí lo hice más ligerito y luego de aquí para acá pues ya va a ser el abono verde por eso estoy echando más aquí más trigo de espelta que allí y lo tengo que dar la vuelta para que quede el grano enterrado vale pues nada ya veis que está todo eh, saludando a, a Toño al compañero ahí va Toñuco y nada ya veis que ahí andamos trabajando un poquito aquí tengo más trigo de, de espelta para terminar de poner eso ahí por lo menos de momento nada voy a dejar solamente eso así tal cual está para que se vaya descomponiendo todo lógicamente luego mojaré un poquitín nada para que siente un poquito la, la tierra nada más y ya veis otra palita que me, que me he traído pequeñita, esta es más pequeñita que la que tengo hay que ir comprando herramienta porque bueno aquí es lo que hay tener tu propia herramienta adelanta mucho el trabajo ya veis aquí estamos unos cuantos compañeros por allí hay un compañero por allí hay otro y esto es lo que lo que hay trabajos de huerta pues eso en la huerta ahí andamos luego continuamos